Buongiorno cari amigo. da Pablo Como podéis guardar eh, hoy por tanto de nuevo mis elásticos El giorno de hoy vamos a fare unos ejercicios Vamos a fare un circuito velo, velo, velo Vamos a hacer tres ejercicios para la gamba Tres ejercicios para la parte superiores Y tres ejercicios para el abdomen Siempre con la banda elástica Voy a... voy a... Voy a hacer estas actividades con, con diferentes colores. Puede ser que inicio con esta verde esmeralda, después la eh, Lo importante es que, que tú senta el ejercicio, tú labores a tu ritmo. Nesuno compite con Nesuno. Yo quiero que tú tonifique. Me piace tantísimo los elásticos. ¿Por qué? Porque son atresis que tú lo porta al oficio, al labor, lo, lo que aunque, aunque en casa o en palestra. Son atresis útiles que no, no pesan, no pesan no, niente, tú lo puedes meter en la, en la valilleta, en una bolsa, donde voy no te tolir, te tolir tropo espacio como te puede tolir al, al, a tres como el especie ok, el giorno de hoy comente, esto voy a hacer tres ejercicios, gamba, abdomen y bracha voy a hacer este circuito, voy a hacer 30 segundos de esfuerzo con 15 segundos de recupero. En aquellos 15 segundos de recupero, tú prendes un gocho de área y, y te preparas para hacer la próxima, la próxima serie, pero con tanta voglia. Yo este circuito lo voy, lo voy a repetir dos vueltas dos vueltas Tú a casa lo fai Dos, tres, cuatro. Dependiendo de tus condiciones físicas, aunque el tiempo. Gracias a todas las personas que nos están guardando en este canal y que se han inscrito. Veramente, yo le digo que si iniciaste a de eso piano piano, cuando tú menos penses, hay rayuntos tu objetivo, pero siempre si vuelve un poquito de sacrificio, empeño, aunque un poco de bolia. Ok, vamos a iniciar, voy a echar mis puestos elásticos, eh, este tapetino, tenemos mis también de un tapetino, así no nos hacemos mal porque vamos a hacer el abdomen con el... el, el Aterra, entonces allora es importante el tapetino, si no mete una un asciugamano, cosa que sea mucho, que te sirva como de, de protección, porque si no te fall, no te no diventa un poquito esporquino. No? Ok, vamos a mover un poquito las braccia, las manos, todo, todo, todo, todo, todo, todo, avanti, indietro. Aproximadamente este circuito dura 16 minutos, 16 minutos de, de pura activación, de tono muscular. Vamos a hasta vamos andiamo a estar fuerte en estate, no solo en estate siempre, siempre, debemos estar siempre eh, enérgico con la buena vibra <ríe> okay vamos, en, vamos a meter un poquito en el posto múvete, múvete, múvete, múvete piego, piego, piego un poquito piego, piego eh. estos elásticos se pueden trobar lo pueden probar en, en un negocio esportivo ¿cuánto cuesta no, cuesta poco cuesta dependiendo de la resistencia hay unos que costan 7 euros, 8 9, 10 yo primo iniciado con uno Rosso, que se lo he perso. Bu, que lo han hecho, lo he perso. ¿Tú puedes? Eh, con el negro. El más fuerte es el arancione. Madre de Dios, no lo quiero tanto. <risa> ok, vamos a iniciar nuestro circuito. Nuestro circuito. Nuestro circuito pertonificare. rasodar el cuerpo. Ok, metiamo cuáles los elásticos. Metiámoslo cuáles. Metiámoslo cuáles. Vamos a iniciar con ejercicio per gamba Voy a hacer tres de gambe. 3 de, de brazo y 3 de abdomen. Ok, prepárate, prepárate, prepárate un poco. Bebe un poquito de agua, bebe un poquito de agua. Importante, no far actividad física con la pancha bota ni tropo bien. Hay que manjar cualquier cosa ligera, cualquier cosa que nos dé una fuente calórica para estar siempre en forma y con buena energía. Ok, voy a meter el timer y vamos e iniciamos nuestro, nuestro circuito. Nuestro circuito. Yo con cuál voy a iniciar? Voy a iniciar con. Voy a iniciar con esta verde esmeralda y luego voy. Y la, le, dopo voy cambio, cambio el color, cambio el color Ok, metiamo la cuadra así. No fachamos casini. luego voy la voy a prender y no no, no riesco a prenderla Metiamo la cuadra así, así, así, así, así. Prepárate, prepárate tú los elásticos si no y voy en casa. Piano, piano. Ok. Uno, uno, dos. Ok, perfecto, perfecto Vamos a iniciar, yo voy a meter nuestro timer Ya hemos hablado tanto Hora de De allenar, un poquito Un poquito 30 segundos con 15 segundos de Recupero Prepárate Yo digo 1, 2, 3 y tú ahí con la señal 1, 2, 3 4, 3 2, 1 con una gamba, guarda, voy a poner y tiro, exchendo y, y tiro. En este ejercicio elaboramos gamba, aunque elaboramos un poquito la espalda, la espalda, la espalda, pero este es el primo de, el primo de, de, de espalda. Este hacemos, estamos haciendo este squat, importante que el ginocchio no supere la punta del pie, y guarda tu de frente, de frente, de frente. El próximo lo hago de lado. Este primo lo faccio así: guarda, tiro, tiro, tiro. Ok, cambio de cambio de, de gambe, cambio de gambe. Guarda, lo prendo con, con la forma, con, con tu te la para la espalda. Guarda, tiro, tiro con la espalda. Abro, abro, guarda, echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro. Ejendo. tiro. Ejendo. tiro. Es tiro, es tiro. <risa> gambe y aquí, aquí un poquito de espalda estamos labrando en este ejercicio. Resiste, resiste, resiste. Falo siempre a tu ritmo, a tu ritmo. noche te freta, no te freta. Falo piano piano. Como voy. Ok, nuestro segundo de, de gambe. Segundo de gambe. Vamos a hacer el más conocido como stacky. Stacky, stacky. Stacky. Si tú prendes la, una banda de otros colores, va a ser más fuerte, está aquí, guarda, abro la misura de la espalda, salgo, guarda la esquina mía direita, está, dritta, guarda, está. cuando salgo, contraigo el glúteo, guarda, contraigo el glúteo, eccolo es, eh. contraigo el glúteo, contraigo el glúteo, oh, continua, continua, ah. vamos grabando, oh, continua, continua, sí, el Ari, saluto, Ari, saludo saluto, saluto. Ok, continúa ah, Ok, perfecto Nuestro próximo, vamos a fare Vamos a hacer A fondo Volvió a pegar la corda Para que sea un poquito más dura Más difícil Vamos a meterla en adelante Para sentir un poquito de resistencia Ok, gamba en dentro Salgo y salgo Lento, eso Al fare questo este nudo Diventa más resistente ok, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ja, Continúa. El próximo de este segundo round lo hago con una più, più, pesante el coraje. ok, sí, lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Estamos laborando cambio. Ahora con con ejercicios de de brazo. Cambio, cambio, cambio la esquina no de vista va se va si va si eh? si si se va si si si si se va. si si se si si si ¿no? Se siente, se siente, se siente, se siente, se Ah, el equilibrio. Doble todo el equilibrio. Ah. Ok, perfecto. Ahora, nuestro próximo, vamos a iniciar con la parte superior. rematore Vamos a hacer esto, guarda. Ah. esquina derecha. Forza las brazas, solo las brazas. Las brazas, las brazas, las brazas. Vale. Tira. Tiro, tiro, tiro, tiro. Tiro. Tiro. Nuestro próximo. Vamos a hacer piegamenti. Piegamenti, piegamenti. Piegamenti. Siempre con la con la banda elástica. Ah. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. sí. Mantén la a la izquierda. Sí, ok. Ok, ok, ok, ok. Ok, le subo un poquito de volumen. Que no se siente mucho bien. Piegamenti. Piegame, guardate. Piegame. Piegame. Ok, y okay. vamos uh. con tricipiti tricipiti tricipiti tricipiti, tricipiti, la paz en dietro vado en dietro fe fe fe fe fe Ve, ve, ve, ve, ve, ve, Ahora Oh, pobre pianta, Pobre ve, pobre Me Me Vamos Vamos a hacer abdominales Abdominales abdominales, abdomen, abdomen tómelo tómelo tómelo salgo salgo sí salgo salgo salgo salgo guarda un punto fijo guarda un punto fijo sí punto fijo punto fijo sí salgo salgo sí salgo salgo Ok nuestro próximo. Siempre abdomen. Abdomen. Lo meto adentro Soto. Cuatro pa. La banda me da una mano para salir. Prepárate. Tres. Dos. Uno. Puesto. Va. Ah. Ah. Se. Sí, Se. Sí, Se. Sí, Se. Sí, Se. Sí. Ah. Sesente. Piano, piano. A tu ritmo. Sí. Sí. Sí, okay, vamos. Ah. Madre de Dios, se siente. El próximo. Y abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen, vándalo, va. Vá. Vado avanti. Llego, bueno, Llego. Ah. Ah. Ok. Continua. Continua. Continua. Sí. sí. Sí. Sí. Sí. El próximo, el próximo, el último. La destrucción de Pablo. La destrucción. Lo hago con un elástico. Ah, madre de Dios vamos a iniciar con el de gamba otro negro nero, nero, nero, nero, nero el nero que es duro el nero otro Esciendo, esciendo, tiro echando, tiro echando, tiro echando, tiro echando, tiro. Tiro. tiro si te da fastidio si te da fastidio la corta, cosí, puedes usar un guante, un guante, un guante, si no sin guante como de Sí, andiamo. Sí, andiamo. Mira. Sí. Cambio de pie, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Prepárate. Prepárate tiro tiro tiro tiro senta el ejercicio sentelo sentelo sentelo Sí, séntelo. vamos Cuando se esquierce, cuando se esquierce, está aquí, está aquí, vamos a hacerlo con el, con el yalo, con el yalo, con el yalo, vamos a hacerlo de frente, de frente, de frente, vamos bueno, está aquí de frente, esquina no dirita, salgo, bueno, contraigo el glúteo, esquina dirita, cuando salgo, contraigo el glúteo. sí Si sí. Tira Tira ah. okay. Sigue el più pesante, que el, el afondi Voy a picar el cuadrado, voy a picar el pues una resistencia Una resistencia Una resistencia en la gamba Gamba avance Esquina derecha y yendo. Uno. Sí. Tú puedes contar el 20 y 30. ¿Cuál lo es importante? Es el tempo y farlo bien. Farlo bien. Farlo siempre a tu ritmo. A tu ritmo. Si no hay equilibrio, abre las brachas. Lentamente. si, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Resiste. Resiste. Hay fuerza. Soy un gallo Soy un caballo. Ok. El caballo, el caballo está ya morto por dentro.